vamos enfocando, si no hay gente que arrancar un grabado, ¿qué? si no hay gente aquí porque si no... Vámonos full, para que siempre que es full nadie se monte, Perfecto. me avisa. Muchas veces queremos elevar el valor de los apartamentos, muchas veces queremos que se vendan más, más, más caro, porque estamos buscando mayor utilidad, entonces ¿cómo hacemos? Y no nos damos cuenta que el ascensor es un accesorio que eleva el costo, pero que también es un espejismo de calidad de vida, entonces, si podemos entender eso y somos los primeros en nuestro pueblo que tenemos un ascensor así, panorámico, ¿okay? lógicamente el ego hace que los inquilinos paguen más, por decir, yo soy el primero o soy el único en mi pueblo, el padre de la casa, que tengo un ascensor. Entonces, eso es lo que está elevando el tema. Si lo ponemos aquí en Santo Domingo, pues no tiene ningún impacto, porque realmente el ascensor es irrelevante. La ciudad está llena de edificios que ya lo tienen y no hay nada del otro mundo. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, como yo lo que estoy buscando es rentabilidad, lo que hacemos es que bajamos el tamaño de los apartamentos, hacemos apartamentos pequeños, concepto abierto y que tienen como un diferencial un ascensor panorámico. Entonces se eleva el valor, más, no aún el precio. Entonces, un ascensor, cuando yo lo divido entre 10 apartamentos, como que barato. Estoy dividiendo el mismo elemento. Lo vendo con ascensor, pero no que el ascensor exclusivamente de un apartamento, sino del conjunto, ahí es donde yo encuentro a la gente obligada. Siempre que seamos los primeros, vamos a tener cancha. Lo importante es aprovechar el tiempo, porque lógicamente el número uno es el que mejor. va a llevar. Yo toca el verón, el país de 307 en construcción, me puede escribir su comentario ahora, a nuestro canal de YouTube y también a nuestro WhatsApp.